Con el curso MOOC de Tecnologías del Lenguaje Humano pretendemos llevar a cabo tres fu objetivos fundamentales. El primero de ellos, el contenido, divulgación e iniciación a la investigación, a la cultura, al desarrollo tecnológico y a la innovación en materia de Tecnologías del Lenguaje Humano. El objetivo segundo es aquello relativo a Internet. Somos de la opinión que Internet tiene oportunidades para cambiarlo todo y además creemos que que internet lo va a cambiar todo. Y el tercer objetivo, que también nos parece muy relevante en este, en este marco de este curso, es experimentar acerca de una nueva forma de formación, que es los cursos en línea, gratuitos, y que nos va a permitir a través de internet llegar a todo, a todo el mundo, la inclusión eh, formativa. Esto está abriendo nuevas pautas de consumo educativo que queremos explotar a través de Internet, a través de esas tecnologías de lenguaje humano y sin duda alguna de la innovación. Queremos fomentar las tecnologías de lenguaje humano, queremos despertar los talentos latentes para llevarlos a cabo a través de los talentos realizados. Sin duda alguna va a ser un curso exitoso en el que contamos con todos y cada uno de vosotros.